Lo que voy a poner a continuación es un tutorial, bajo la luz poco favorecedora, que que además molesta un taco en los ojos, de la, de la camarita. Tiene una luz ahí, un, un, que lo, lo que hace es, evidentemente, sirve para que se vean mejor las cosas, pero vamos, favorece poco y aparte daña los ojos, me duele un montón. Bueno, lo que vamos a hacer es este tema que voy a enseñar aquí, en la pantalla del ordenador, este temita de aquí, cena, cena, cena, ¿vale? Pero tocado a mi forma. Estos señores que ven ustedes aquí moviéndose son... Eh, bueno, este de aquí, el que el que nos importa es eh, el señor Don Pizzica, ¿vale? Eh, bueno, se ha apagado la luz, no sé por qué. Eh, Pizzica, sí, yo sé por qué, porque antes estaba alumbrando la luz. Y este señor, pues... Eh, bueno, perdón, este señor. No vamos a entrar ahora en Pizzica. Lo que sí quiero decir es que eh, lo que voy a tocar es mi versión, ¿vale? No es la, la que toca él ni como la toca él. El tema chena, chena, chena... Es eh, una canción folk israelí. Y estos señores, eh, según los The Weavers, eh, lo grabaron en, a finales de los años 50. ¿vale? Bueno, pues va el tutorial, a ver si os gusta. Bueno, pues vamos a empezar por un, con un rageo. Que vamos a ir subiendo en velocidad e intensidad. El rageo es el boom, didi, boom, didi, boom. Básico de, de Clawhammer y subiendo en intensidad y velocidad. Y ahora vamos a empezar con la melodía, que es. Pero todo esto lo que vamos a hacer es, en vez de típico como si estuviéramos tocando con el estilo finger picking, lo que vamos a hacer es como en Clawhammer, golpeando con la uña del dedo derecho en este caso también se puede tocar con la uña de, del dedo o sea la uña del dedo derecho no la uña del, del índice de la mano derecha ¿vale? y combinando el golpe con con el, el toque en la cuerda quinta que practicar porque puede ser de lo, de lo más difícil que tiene este tema. De hecho, cuando he grabado el, el tutorial he empezado, esta parte es la que me he equivocado más veces. Y se supone que es la más fácil. Tiene que sonar bien la melodía. Método ahora y ahora re. en el primer traste, segunda al aire, tercera en el tercer en el segundo traste, tercera al aire, do, segunda al aire, segun, tercera en el ter, segundo traste, tercera al aire, re, segunda al aire, segunda en el primer traste, tercera en el segundo traste, el aire. y ahora el rasgueo ese. Ahora la, parte, la segunda o la parte B, digamos, de, del verso de la estrofa. Y ahora esto lo vemos en un vídeo aparte, en un vídeo en un trozo aparte. Bueno, la parte B de lo que sería la estrofa principal, lo vamos a llamarlo verso, sería... Y esto lo que estamos haciendo es, eh, estoy golpeando con el, como siempre, eh, la primera con el, con el índice, en el quinto traste. 5, 4, 2, aire. Ahora pongo Do. Segundo en el, la primera cuerda, primera en, el, en el, la segunda cuerda y no pongo el bajo, no hace falta. repito y ahora lo voy a hacer un poquito más elaborado voy a voy a poner en vez de simplemente el traste quinto de la primera cuerda voy a poner el traste quinto de la primera y el traste tres de la segunda con lo cual tengo un sol y ahora todo el rato voy a hacer intervalo re De manera que la primera parte... Lo voy a hacer entero. Bueno, pues la parte eh, del verso, la parte de la estrofa B sería... Lo que estamos haciendo es, primero, trabajamos sobre la cuerda prima al aire y con el rajeo pum tiri pum tiri boom. Quinto, cuarto, tres, cero, do. Cero, do, re. Otra vez con la cuerda primera. Repito. Ahora lo elaboramos un poquito más, lo que vamos a hacer es meter sol, digamos eh, el intervalo, segunda en el tercer traste, primera en el quinto, re, tercero, cuarto, do. Y ahora viene el estribillo. En el estribillo estábamos aquí, habíamos quedado aquí, estábamos en sol y lo que vamos a hacer otra vez este sol in, eh, incompleto. Tenemos aquí eh, la segunda en el tercer traste. Esta en el quinto no la muevo, me voy al, me voy al cuarto y ahora me voy a la luego do esto es lo más difícil entonces lo más difícil no es esto que estoy haciendo último sino este paso el que voy a indicar a continuación este porque tengo que hacer sol en formato barra pero solamente 5-5 ahora re entonces este cambio de hay que hacerlo como muy preciso y como va rápido eh, muchas veces eh, no es fácil equivocarse ¿vale? en el re lo que hago es estoy pulsando según primera en el cuarto segunda en el tercero y lo que hago es meter el, el meñiquín en la, en la quinta, ¿vale? En la quinta, no, perdón, en la, en, la, en el quinto traste de la primera. Repito. Y luego lo que voy haciendo es, eh, dando con, con, con el índice, la uña del índice de la mano, de, de la mano derecha, Primera, aire, segunda en el primer traste, segunda al aire, tercera en el, en el segundo traste, tercera al aire, cuarta en el cuarto traste, cuarta en el segundo traste y al aire, ¿vale? Y mientras tanto repiquetando, pum, pum, diri, pum, diri, pum. básicamente es la, meter la quinta, ¿vale? La quinta, prefiero, el drone al aire. Esto sería la melodía y simplemente voy combinando toque de melodía con la quinta al aire. Lo repetiría. Y ahora... esta segunda parte completa sería y empezaría otra vez ahí he metido un acorde que no era empezaría de nuevo, vale? bueno, a ver, la voy a intentar tocar completa